Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta segunda clase del curso de MySQL. Bueno, lo primero que quiero que hagamos es un pequeño repaso de la clase anterior. Ahí podés ver a la derecha mi foto. Esta es un poquito más formal, pero créeme sigo siendo yo. Bien, lo que vimos en la clase pasada fue básicamente qué es una base de datos, para qué sirve, qué es MySQL específicamente, qué es una base de datos relacional, qué es SQL y cómo obtener datos de una base relacional usando SQL. Bueno, lo que vamos a estudiar un poco en esta clase es cómo insertar datos en esa base para después poder utilizar todo lo que ya venís viendo. Entonces, lo que vamos a ver durante la clase de hoy es cómo crear nuevos registros, o sea, cómo meter información nueva a la base de datos, cómo modificar registros que ya están en esa base de datos y, por último, cómo eliminar registros que ya no son necesarios. Normalmente pues de lo que vamos a hablar hoy es sobre DML o Data Manipulation Language. DML es una parte de SQL, que la otra es DDL, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y es la que se encarga de la parte de ingresar nuevos registros, modificar registros existentes o borrar registros que ya están en la base. Concretamente vamos a estudiar la sintaxis de las instrucciones Insert para ingresar nuevos registros, Update para modificarlos y DELETE para borrarlos.